Hola, moradores de las tinieblas, señoras de la noche y bibliotecarios, bienvenidos otra vez a Asia, a Asia del mundo de tinieblas, a lo que llamamos el Reino Medio, para hablar una vez más de estirpe de oriente, de mano de los archivos de la noche. Este es el segundo vídeo de la serie donde aprendemos el juego, y en el primero ya os estuve hablando de una introducción del juego, os estuve hablando de la raza de los vampiros orientales conocida como Cuellin, y de cómo eran una raza completamente distinta y separada de la de los vástagos y la primera diferencia que estuvimos discutiendo, que es la más fundamental es la de que los vástagos son abrazados por otros vástagos, reciben la maldición de ellos mientras que los Cuellin reciben la maldición mmm, del cielo o reciben la maldición de ellos mismos por la mala vida que han llevado, el mal karma que han acumulado y es la más fundamental pero hay muchas otras y en este vídeo vamos a aprender mucho sobre esta raza repasando las diferencias que tienen con la estirpe de Caín la mejor manera que se me ha ocurrido de ir explicando las diferencias que hay de, entre un vástago y un cuellín es la ficha de personaje porque además creo que la ficha de personaje es una buena manera de tomarle el pulso a un juego y a través de, lo, de las cosas que se destacan en la ficha se pueden ver cuáles son los conceptos importantes que son para el juego. Por ejemplo, en un Dragon podemos ver claramente que gran parte del área de la ficha está reservada para Cuestiones que tienen que ver con el combate, o que afectan al combate de alguna forma, mientras que en la llamada Chulu clásica casi toda la ficha estaba ocupada por una lista enorme de habilidades que tenían relevancia en la investigación. Y de la misma forma, comparar las fichas de vampiro y, y de estilo de oriente nos va a permitir ver algunos de los temas que son importantes en estilo de oriente comparados con los temas que son importantes en el sabor principal de vampiro y la mascarada. Empezando de arriba abajo, nos encontramos rápidamente con la cabecera que tienen todos los juegos del mundo de tinieblas y vemos que algunas cosas son las mismas que hay en vampiros, pero ya vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en la columna de medio ya vemos que está la naturaleza y conducta, que es clásica de muchos de los juegos del mundo de tinieblas, pero encontramos un atributo más que es la naturaleza Po. Y aquí nos encontramos por el primer concepto importante del juego, el Po. El Po viene a ser la bestia de los canitas, pero mucho más peligrosa, porque dijimos en el otro capítulo que los Quellin eran parecidos a los fantasmas, al fin y al cabo son fantasmas que han regresado del infierno, y como fantasmas, su Po, su bestia, es más inteligente, su lado oscuro está despierto. Es decir, el Po se parece a la sombra que hay en Wright, en que es la bestia sí, pero con inteligencia y con una voz propia que puede sonar en la cabeza de los cuellos y con la capacidad de algunas veces de influir muy fuertemente en las acciones que hace un cuello la naturaleza por, por tanto es la personalidad de esta parte oscura del vampiro que bueno va a ser distinta de un caso en otro por ejemplo un vampiro que hubiera sido en vida un asesino en serie su Po va a tener una cierta compulsión por matar y un cierto sadismo, mientras que un empresario que hubiera llevado a la vergüenza a su familia cuando se descubrieron su lío de falda y sus múltiples mentiras podría tener como cuellín la compulsión de mentir o quizás de la lujuria, y eso se vería representada la, precisamente la personalidad del Po. Todo esto le sonará a alguno porque al fin y al cabo la naturaleza por no nada diferente de los arquetipos de la sombra de los grises. Además no es solo para los momentos en los que el pueblo toma el control. Una buena interpretación del vampiro incluso en circunstancias normales debería incluir a la naturaleza por. Porque al fin y al cabo las bajezas de su parte más egoísta forman parte de la personalidad del Queen como la forman de todos nosotros. Bien lo siguiente que nos vamos a encontrar en la cabecera es la dirección. La dirección es el papel que al menos como mínimo se espera que el cuello cumpla dentro de la sociedad de los cuellos, dentro de la corte en historia se determina según las circunstancias astrológicas que rodean la muerte y la resurrección del personaje en juego el jugador simplemente elige lo que cree que le va a ir mejor al personaje y pueden ser cosas distintas como por ejemplo la dirección este va sobre el trato con los mortales, la dirección oeste sobre el trato con los fantasmas el norte sobre las tradiciones y otra, no voy a entrar tampoco en el lío. Esto lo podemos ver parecido a los auspicios de hombre lobo, donde la dirección o el auspicio determina cuál es el papel, pero son papeles más políticos, más interpretativos, como corresponde a un juego de distinta naturaleza, como el vampiro. Para mí tiene dos cosillas que enraizan con la cultura asiática. La primera es la responsabilidad tuya hacia la sociedad y el hecho de que cada cosa tenga un papel en el cómo y en la sociedad y la segunda aunque no se menciona en ningún sitio me gusta asemejarlo al horóscopo chino o al zodíaco chino en el cual para para los asiáticos la fecha de nacimiento tiene mucha importancia en tu papel social y en cómo te va a llevar con los demás, o sea, yo lo veo un poco como una especie de zodiaco de la muerte y por último el Goon. Seguramente os habréis dado cuenta que en los juegos de White Wolf siempre hay una estructura que define el grupo de los personajes. La cuadrilla es muy difusa, pero después de vampiros se hizo hombre lobo con las manadas, se hicieron los círculos de Gride, se hicieron las manadas también de vampiros, las cábalas de mago la compañía de alegre hombrecillo de los Changeling, o no me acuerdo cómo se llamaba exactamente el grupo, pero siempre hay una estructura de grupo muy fija y muy establecida para ayudar a que los personajes se mantengan juntos en una crónica que puede ser más política. A mí, sin embargo, aunque está un poco ambiguo en los libros, me gusta pensar los no como equipos de asalto o formaciones militares bien organizadas o incluso grupos de acción cada uno con su papel o algo así. A mí me gusta verlos como familias porque un pilar de la sociedad asiática es la familia. La familia representa al individuo también, se refleja en la... En la en el prestigio del individuo y el prestigio del individuo también se refleja en la reputación de la familia y entonces a mí me gusta pensarlos como que los cuien trabajan más individualmente pero tienen que cuidar la reputación y las obligaciones con su familia la OGU como como la familia asiática como casi toda la organización asiática son jerárquicos tiene un padre que es el líder pero incluso muchas veces ordenan incluso todos los miembros desde el primero hasta el último en una jerarquía que es realmente lo que pasa en las familias de China, Japón o Vietnam donde los hermanos muchas veces se llaman por hermano segundo, hermano tercero y eh, siempre hay un respeto debido al que tiene más edad. El juego trae también algunas habilidades específicas pero no nos vamos a detener en ellas porque se da ir ya demasiado a punto, demasiado al detalle. Y además, después del 20 aniversario no sé cómo quedarían bien. Así que vamos directamente a las ventajas. Lo primero que tenemos que decir sobre las disciplinas es que no son las mismas disciplinas que los bastos. Aquí no hay potencia, celeridad ni dominación. Se llaman también disciplinas y mecánicamente funcionan muy parecido, como listas de poderes incrementales, con tiradas de habilidades y con gastos. Todo muy parecido, pero son listas de poderes diferentes y un poco a lo mejor un poco demasiado acusadas de orientalismo. Lo siguiente importante es que, a diferencia de los vástagos, las disciplinas no son innatas. ¿vale? El vástago tiene disciplinas innatas porque la lleva en la sangre, porque ha recibido su sangre y su maldición de otro sire, y su sire de otro, y su sire de otro, así está el fundador del clan, o hasta Caín. Pero los Cuellos no tienen esa suerte y su maldición es la suya, por tanto, no tienen indisciplinas que ellos puedan conocer inmediatamente sin la enseñanza de un maestro. Todas las disciplinas se supone que se han aprendido en algún momento de otro cuello. La excepción son las artes demoníacas son disciplinas que el Po conoce a través de su paso por los en su conexión especial con este mundo infernal y son las más destructivas, las más brutas, menos inteligentes, menos sutiles, como corresponde al alma baja como el Po, pero a cambio pues son innatas, lo cual en realidad solo tiene efecto a nivel de historia y en un detalle de la, y en un detalle de la creación de personajes. Las disciplinas están divididas en varios tipos pero no vamos a entrar a discutirlos porque nos podríamos tirar una hora hablando de las cosas sobre las disciplinas, así que lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir a los trasfondos. Un Cuellin puede tener cualquier trasfondo de vampiro o la mascarada, excepto por razones obvias de generación y tampoco pueden elegir, tal como se planteó el juego, estatus o posición. El motivo es que se supone que la posición en la sociedad te lo da el nivel del Dharma, lo cual para mí, os confieso que no cuadra del todo, pero bueno. hay Sin embargo, otra serie de trasfondos nuevos exclusivos de los cuyen de los cuales pues uno es Artefacto, que es muy similar pues, al fetiche del hombre lobo, la maravilla del mago, los artefactos de, de Eurais, etcétera, muy simple, simplemente algún tipo de objeto mágico. Tenemos talismán de Jade, que es como una especie de artefacto simple que sirve para almacenar chi, como una batería, como un power bank, o algo así donde pudiera guardar puntos de sangre. Horóscopo para representar la suerte omnipresente en la cultura asiática y sobre todo en los juegos de White Wolf sobre las culturas asiáticas. Y que permite repetir tiradas en ciertas condiciones. No sé, sí, es un espíritu guardián, normalmente del Wu, pero también puede ser del personaje, y bueno, se parece mucho al tótem de hombre lobo y se genera de manera parecida, con puntitos, pero eh, en vez de afectar directamente habilidades y poderes que pueda adquirir, está hecho de una manera un poco más natural a través de la reacción del espíritu y qué es lo que puede hacer el espíritu por vosotros y luego ritos que sí que funcionan de manera muy parecida a hombre lobo, hay una habilidad de rituales que tienen que estar por encima, los ritos son de nivel 1, 2, 3, 4, 5, y bueno lo que es interesante es que los ritos pueden ser puramente protocolarios con efectos solamente sociales o pueden ser de, de alguna naturaleza mágica, de hecho hay ritos que no se diferencian mucho de los rituales de tamaturgia. Incluso, dada la relación con los fantasmas que no me canso de explicaros, los Cuellin pueden aprender rituales nigrománticos, incluso de los bastos. Es decir, un Cuellin, sin necesidad de ninguna disciplina adicional, solo a través de las habilidades rituales, puede aprender y emplear rituales nigrománticos que pudiera aprender, por ejemplo, de un Giovanni. Y bajando por las fichas llegamos a las virtudes, algo que a mí me parece uno de los aspectos más punteros de tipo de Oriente, bueno, me parece un aspecto muy puntero de Vampiro en general, me parece la leche tener un sistema que representa la psicología del personaje, hasta puntos más relacionados con la ética o con la templanza, y aquí nos vamos a encontrar que tienen aún más peso. Las virtudes de Quijin están inspiradas en la filosofía oriental, especialmente la china y están dispuestas en dos pares opuestos Jinny Yang y Junipo los efectos son mucho más palpables que la contrapartida de los bastos porque pueden controlar desde los flujos del chi el poder demoníaco o la cantidad de vida que hay en un cuerpo de un vampiro pero a la vez no pierden la dimensión psicológica de las virtudes de vampiro la mascarada vainilla y todos los efectos psicológicos que tenían los vampiros con sus virtudes, los vástagos, van a poder ser modelados igualmente con las virtudes catalanas El primer par de virtudes opuestas es el yin y el yang. El yin y el yang son las fuerzas opuestas que componen el universo según los taoístas y a raíz de su interacción todo es formado. No se trata del bien y el mal como muchos lo han malinterpretado en occidente. El yin se llama principio negativo pero es porque es pasivo y es más relacionado con la ausencia de acción. O sea en este caso como un sustituto del autocontrol y el coraje pero también tiene mucha influencia en el control del chi, de hecho marcan más o menos el máximo de las reservas de chi que tiene un vampiro. Además en el mundo de tinieblas o mejor dicho en el reino medio el yin y el yang también han hecho que represente la muerte y la vida respectivamente. Una pequeña licencia sobre la filosofía, pero que da buenos resultados en todas las líneas de juego, pero muy especialmente en esta de vampiro. El yin es el principio negativo, representa lo pasivo, lo femenino, la oscuridad, lo mojado y otras cosas. En el mundo de hablar la muerte, y por tanto una de sus principales funciones es resistir la naturaleza al fuego, que es como los vampiros de oriente llaman al frenzy Además como fantasmas en cuerpos materiales que son, a través del yin los cuellos pueden tener la visión de muerte que tienen los fantasmas y ver tanto las debilidades de personas y objetos como los habitantes de la tierra de la sombra o la tierra de espejo yin como se conoce en oriente. Dicho de otra manera pueden ver fantasmas. El yang es lo opuesto, es el principio positivo, es lo activo, lo masculino, los impulsos, lo seco, la luz, y quienes son, tienen un alto yang son también impulsivos y bravos, lo que les permite resistir con esta virtud la naturaleza o la que es como llamaremos al Rosrek. En este de oriente el yang también representa la vida, y hay también una visión vital, a través de la cual los Kueyjin pueden ver las auras de los vampiros como si fueran espectros o de nuevo como si fueran fantasmas. Porque en el mundo de tinieblas ver las auras de los humanos es una habilidad nativa de cualquier fantasma. Y también les permite ver espíritus yang. Los espíritus yang son los espíritus al estilo Hombre Lobo del Apocalipsis o la penumbra en mago. que en el Espíritu de Oriente, en el Reino Medio, la umbra está dividida así. la parte yang y las partes yin. Las partes yang corresponden con lo que es la umbra que normalmente recorre los hombres lobos y la parte jin con la parte que recorre normalmente a los fantasmas de Groy y las tierras espejo yan y jin son respectivamente la penumbra y la tierra de las sombras bien el siguiente par de virtudes es el jun y el po el jun y el po son las almas humanas. Si sí, el yin y el yang es la, es la energía con la que está creada el universo, el hun y el po son las partes en las que está dividida el alma humana o mejor dicho como dos almas distintas que viven dentro de nosotros según la filosofía china. Esta teoría que se parece un poco a los griegos dice que dentro de nosotros existen realmente dos almas distintas. Un alma que es el alma racional, el hun, que es la que eh, tiene la, la parte más humana, la parte de raciocinio, etcétera, Y el alma Po, el alma animal, el alma concupiscible, que tienen nuestros impulsos y nuestros instintos animales. Obviamente, ambas son totalmente necesarias para vivir, pero una es más elevada que la otra, y el Jun, que es inmortal cuando nuestro cuerpo muere el Hun mmm, o se reencarna o viaja a otro planeta de, de existencia y el Po permanece con el cuerpo hasta que se descompone y muere. El Hun por tanto representa las facetas más elevadas y más racionales del vampiro. Representa el sentido de lo correcto o lo incorrecto, aunque puede podéis imaginar con el trasfondo que tienen los cuellos que es el de personas que han llevado mala vida y por eso han acumulado mal karma, muchos Cuellin empiezan con un Jun bastante bajo en este sentido el Jun es lo más parecido que tienen los cuellos a la virtud de conciencia aunque hay que hacer una anotación y es que este sentido de lo correcto no tiene por qué ser generosidad y humanidad y para ciertos vampiros podría tratarse de lealtad a la corte o cualquier alma, pero en cualquier caso siempre representaría disciplina y un sentido del honor o de, o de lo que está bien y lo que está mal. No tanto el juno no sirve como la conciencia para evitar la degeneración y sin embargo su utilidad va a ser resistir al Po, resistir a la sombra y en este caso los Kueying tienen la naturaleza sombra, que es lo que los gruais conocen como catarsis, es decir, el momento en el que el Po, la sombra, la parte peor del vampiro toma control de las acciones, pues para dejarse llevar por su impulso, por ser egoísta, por lo, las compulsiones que tiene el Po o simplemente para ponerse a la iluminación. Además de eso el jun sirve también para otras cositas, pero lo que más, más parecido más interesante de destacar es el tema de los sentidos agudizados, a través del HUM podemos mirar con sentidos agudizados como en Auspex 2 o mejor dicho una vez más tal y como hacen los fantasmas ya que en Gride todos los fantasmas tienen sentidos agudizados, pueden ver muy bien porque no ven a través de órganos biológicos sino a través del alma, pues de la igual manera los Quelling, como fantasmas que son pueden ver a través de su alma, pueden utilizarlos para Acceder a sentidos agudizados. Y sí, si recapitulamos un momento, podemos darnos cuenta de que un cuello que todavía no haya aprendido ninguna disciplina, que tenga todo a cero, es como si partiera de base con Auspex 2 y Nigromancia 1, gracias a esta afinidad con el mundo de los fantasmas, el mundo de los muertos, que es del que ellos provienen. Y por último, tenemos al Po. Hay poco bonito que decir del Po porque el Po es la bestia, es peor que la bestia, es la sombra, peor que la sombra, es el demonio, el Po es el egoísmo, el Po es la ira, es el miedo, es la las compulsiones del personaje y hay todas aquellas cosas malas que le llevaron a tener una vida mala, a acumular mal karma y a convertirse en vampiro, ese es el Po. Y su función como virtud es totalmente negativa. Eh, Representando las cosas que he dicho lo que hace es que se, se tira su puntuación cada vez que el personaje está en una situación extrema en la que pueden salir a relucir la naturaleza, fuego, ola o sombra y se tira contra las virtudes yin, yang o hun y si gana el Po el personaje quedará bajo su control ya sea en forma de furia, en forma de miedo o de un egoísmo calculado. Pues vaya mierda de virtud me diréis, ¿no? Porque para qué sirve tenerlo, yo si me hago un vampiro querré tener el Po lo más bajo posible. La cosa es que el Po es la condena de todos, pero a la vez es totalmente imprescindible. El Po será egoísta, será asesino, pero hay veces que necesitamos ese impulso para seguir viviendo. Son también nuestros impulsos de supervivencia. Y más aún, el Po es poderoso, bruto, sí, tonto, sí, pero poderoso. Para empezar, si quieres tener un personaje que pueda valerse en combate, tienes que resignarte a tener un Po alto o como mínimo mediano. El Po alimenta las disciplinas demoníacas, que son las más destructivas que hay, permite cosas como acciones extra o éxito automático en fuerza, y hasta también entrar en frenesí voluntariamente si necesitas ese impulso extra. Es que incluso para cosas básicas como sacar colmillos, que los vástagos pueden hacerlo sin, sin pensarlo tanto, el cuello necesita al po. Y bueno, sí. Igual que hay chillín y Yang, existe también el chi demoníaco, que a diferencia del otro no se tiene de los vivos, pero sí de un poco de la, de la malicia de la conexión con el infierno. Y ese es el que permite alimentar disciplinas demoníacas y cosas como sacar colmillos. O tener más fuerza o velocidad. Ahora, lo interesante, interesantísimo de las virtudes es cómo interactúan estos pares de fuerzas opuestas. De manera que moldean al vampiro. Si son similares, el vampiro va a estar en equilibrio. Si son dispares, va a estar en desequilibrio de, pues por ejemplo, la virtud que sea. Puede ser desequilibrio Po, desequilibrio Jin, etcétera y es que el equilibrio ha sido descrito como uno de los temas principales del estripe de oriente y puede ocurrir en esos dos ejes. El equilibrio de Jin y Jang es el que me parece a mí más interesante porque permite tener distintos tipos de vampiros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo en distintas ficciones, libros, películas, etcétera tenemos vampiros que tienen una cantidad de vida y muerte distintas. Hay películas donde los vampiros son personas vivas de color saludable que tienen pulso y respiran. Y hay otras películas donde son prácticamente zombies y hay muchas cosas intermedias, ¿vale? Debemos pensar que un vampiro que es un no muerto y un no muerto es una criatura que ni está completamente viva ni está completamente muerta. ¿Cómo de vivo o cómo de muerto? es el equilibrio que hay entre el yin y el yang lo que nos lo va a decir. Los vampiros con más yang van a parecer eh, menos pálidos, más saludables y van a tener un mayor placer por las pasiones humanas, por la comida, la bebida, el sexo, etc. Mientras que los vampiros yin van a ser más mortecinos, más pálidos y van a estar pues, eso, menos interesados por lo que son las pasiones cuando la diferencia entre las virtudes es muy extrema tenemos casos también muy extremos, vampiros que están casi vivos y pueden hasta tener hijos o vampiros que están prácticamente muertos y de hecho se van pudriendo pues como si fueran chamidi estos estados extremos pues tienen algunas ventajas pero también tienen fuertes inconvenientes y pueden ser desde una rabia desfasada de, de los vampiros yang hasta una insensibilidad enfermiza de los vampiros Jin, pero en general un vampiro con un alto desequilibrio no está a mi cuerdo. Luego respecto al Jun y al Po, la verdad es que yo creo que conviene no caer en el desequilibrio porque ambos estados de desequilibrio son bastante difíciles de llevar. Un vampiro que haya desarrollado su ju frente al Po para resistirlo por todas las cosas malas que tiene el Po pues tendrá mucha ventaja a la hora de resistirlo, pero está tan constreñido por su propia regla que no puede escuchar sus instintos de supervivencia, y eso mecánicamente se traduce en que no puede utilizar fuerza de voluntad para ganar éxito en tirada, lo cual es una desventaja bastante severa en el sistema del mundo de tiniebla. Además de que le costará trabajo en ciertas ocasiones utilizar su Po y no tendrá mucho chi demoníaco u otra ventaja a su disposición. El desequilibrio Po no es mucho mejor. el Cuando está desequilibrado, tiene cada noche una ocasión gratis para entrar en naturaleza sombra, en ser dominado por su Po, lo cual también sucede cada vez que se encuentra con un frenesí o con un frenesí de terror, y además, como su Po es muy grande, probablemente los perderá todos. Esto quiere decir que el personaje desequilibrado con el Po pasará más tiempo, probablemente, en naturaleza sombra, es decir, llevado por el Po, que he llevado por su alma racional hacia su propio objetivo. Con esto ya hemos terminado lo que es la ficha, y hay algunas diferencias que no están reflejadas en la ficha, pero bueno, no voy a comentarlas todas, tampoco me parece que valga la pena ser exhaustivo, pero bueno, algunas de las más interesantes son primero, una cosa muy grave a tener en cuenta, los Kuei no se alimentan de sangre, se alimentan de Chi la forma más habitual de ingerir el Chi es dentro de la sangre humana, pero no es por la sangre, es por la, el Chi, por la energía que tienen los vivos. De hecho, aunque es muy problemático, no está bien visto y, y tiene muchos problemas logísticos, también puedes tomar Chi comiendo carne humana. Y según van adquiriendo más iluminación, empiezan a ser capaces de ingerir el Chi de formas más elevadas, como del aliento de los humanos o incluso el la propia energía, el propio chi que existe en el ambiente, en el mundo. Pero eso último ya es para vampiros muy sabios que han realmente dejado atrás muchas de las cosas materiales. Equivalente a lo que sería un Matusalén, probablemente. Esto marca una diferencia muy importante en la personalidad de un cuello y un vástago. Y es que, por lo menos en mi modo de vista, un vástago muy bien llevado tiene una obsesión tremenda por la sangre ellos eh, el placer de la comida lo toman obviamente por la sangre el placer del sexo y el deseo sexual también es a través de la sangre es el deseo de la sangre para mí la adicción al alcohol o las drogas Serían sustituidas por adicción a la sangre. En cualquier caso, si quieren tomar alcohol o drogas, lo hacen a través de la sangre. Y todo en general del vampiro occidental gira alrededor de la sangre, el erotismo de la sangre, la alimentación de la sangre, etcétera. etcétera. El cuellín, no. El cuellín, por supuesto, desea el chi, tiene hambre por el chi. Y, y cuando tiene hambre, puede caer en frenesí por tratar de, de tomar el chi. Pero no es lo único que hay en la vida. Los cuellins comen, los cuellins beben, los cuellins tienen sexo y también pueden tomar drogas si quieren, aunque son bastante resistentes a ellas. Y ya una cosa que pondría en el apartado de curiosidades es la relación con el sol, porque los cuellins son un poquito más resistentes al sol que los vástagos, son capaces de contemplarlo, algunas veces hasta de disfrutarlo. Es nada, es una pequeña inmunidad de entre unos segundos a algunos minutos dependiendo de, del balance entre Yin y Yang que haya y además lo curioso es que cuando empiezan a sucumbir al sol no se queman ni explotan ni arden como los vástagos sino que se pudren la poderosa energía Yang que viene del sol reacciona con el equilibrio interno del vampiro y hace que la energía Yin del vampiro termine pudriendo la carne y el cuerpo del cuello. Bueno, parece que este nos ha quedado un poquito más largo que el anterior, pero bueno, espero que haya sido instructivo y hayamos aprendido mucho. Yo quería también hacer una valoración, desde el punto de vista del diseño, creo que los que estuvieron creando este tipo de oriente fueron muy valientes porque se plantearon en vez de hacer algo muy parecido se plantearon lo que podríamos llamar de construir el vampiro de la mascarada para volverlo a construir con otros mitos, otra manera de nacer los vampiros, eh, otras debilidades y otros sistemas, eh, otra debilidad al sol, otra forma de caza, otros efectos del beso, etc. Eh, hicieron prácticamente como si fuera un vampiro nuevo pero dentro del mismo universo. En este sentido lo veo bastante bien, probablemente los efectos del yin y el yang aquí no cabrían en un, en un libro religioso de taoísmo, no irían con toda la doctrina perfectamente, pero sí que lo podría ver perfectamente en, una, en un manhua, un, un manga chino por, de, por decirlo así, donde se habla casi siempre de, de este tipo de esoterismo, de, del taoísmo, del chi, el yin y el yang, y todas estas cosas o también en una película donde también he visto el mismo concepto del del yin representando la muerte o la vida también la he visto en una película de vampiros china eh, jugando con esto tiene la pega de que hace el juego más complicado que vampiro el estilo de oriente es una cosa que hay que asumir que es un juego más complicado que vampiro probablemente no es demasiado bueno para novatos y es mejor para jugadores que tengan ya cierta experiencia con vampiros. Pero eh, da muchísimo juego con los equilibrios. Y bueno, puedo contar, por ejemplo, una historia que, personal que quedó chula de un personaje mío que acabó enamorado de la prostituta de la que se alimentaba y quiso sacarla de la prostitución para eso tuvo que desafiar a unos vampiros que eran los dueños de esa prostituta eh, bueno en sentido, en sentido criminal por supuesto y para ganarle en duelo lo que hizo es que se sometió a un desequilibrio Yin empezó a conectar con los muertos a alimentarse de carne de muerto así hasta que, obviamente previo pago de punto de experiencia, eh, consiguió pasar de una sintonía yin a un desequilibrio fuerte yin, lo cual tiene muchos efectos como he contado, uno de ellos era la resistencia al fuego y la resistencia en general, que era fundamental en el duelo, y con esto pudo ganarla, pero a la vez, al pasar a tener un desequilibrio yin, se volvió completamente frío, sin emociones, y insensible y resultó que cuando cuando todo aquello acabó y consiguió liberar a la chica él era incapaz de sentir y él era incapaz de recordar por qué se había metido en esto por lo tanto terminó abandonando a la chica a su muerte si la historia hubiera continuado probablemente en algún punto habría visto los problemas de su condición y habría tenido que pasarlo bastante mal para conseguir hacer lo contrario eh, Conectar con la parte más vital, no sé, quizás consiguiendo alguna nueva amante o algo algo que le, que le hiciera estar más vivo para de nuevo cambiar su equilibrio interno A mí no sé, a mí estas cosas me parecen una pasada y muy personal y creo que pueden dar, dar lugar a buenas historias y espero que a vosotros os pues haya resultado interesante, y si tenéis alguna pregunta, o si me queréis contar alguna cosa que pasó en vuestra partida, o darme mi, vuestra opinión sobre todo esto, pues aquí tenéis los comentarios, y si no, pues esperad al próximo vídeo en el que hablaremos por fin de los dharmas. Chao, nos vemos otra vez en el reino medio.